Hola a todos. Ya estoy en Australia. Os voy a contar un poco cómo fue el viaje hasta aquí. La noche antes recuerdo que no dormí una mierda. Mi novio y mi familia me acompañó al aeropuerto, me despedí de ellos y la verdad es que estaba contenta. Ahora me miro las imágenes y me pongo a llorar casi. Nos he echo mucho de menos. Okay, you're the strangest girl Y, y bueno me dejaron allí en el aeropuerto y nada, cogí el vuelo con Singapore Airlines en dirección a Singapur. De camino al aeropuerto no me preocupaba si me dejaba algo, como normalmente pasa, sino que me preocupaba si iba a pasar o no las aduanas al llegar a Australia. El viaje con Singapore Airlines fue súper súper bien. Es muy diferente a lo que puede ser Vueling o estas que son más nacionales. Entras, te dan que si una mantita, que si unos calcetines para que no tengas frío, enseguida te traen agua y dicen si quieres algo. Luego las comidas están súper bien repartidas y tienes, tienes distintas opciones para escoger por si una cosa no te gusta. Y para dormir yo me llevé un antifaz y unos tapones para los oídos y, y perfecto. Luego tienes una pantalla delante de ti, una pantallita así, en la que puedes ver películas muy recientes, todo tipo de series, muchas, muchas, muchas, muchas. Puedes estarte todo el rato el avión mirando la televisión. Yo empecé así, pero luego me empezaron a doler los ojos. Supongo que al tener la pantalla muy cerca tampoco es muy bueno. Cuando aterricé en Singapur lo que hice fue salir del aeropuerto porque tenía 8 o 10 horas. Cambié euros que tenía a dólares de Singapur. Luego pagué el billete del tren y me fui al centro de Singapur Singapur me gustó tiene muchos contrastes tiene la parte más moderna que tienes la noria, los edificios, los ascacielos. luego también fui a visitar Italia, India y Chinatown, que son muy muy bonitas y la verdad es que cada vez que aterrizas en un barrio de estos parece que estás en otra ciudad no tiene nada que ver con lo otro y no sé, me gustó you uh... Volví al aeropuerto, que es muy chulo, es muy grande, y puedes, puedes estar allí un buen rato investigando todas las cosas que tiene. Y dormí un poco en el suelo. Subí al avión en dirección Brisbane, otra vez con Singapur Airlines y igual, el menú súper bien, todo súper bien. Lo que pasa es que estaba tan cansada que me dormí casi todo el trayecto. Lo que hice fue coger un autobús que ya tenía contratado desde, desde España para para tener plaza reservada y nada, al cabo de un par de horitas ya estaba en, en Byron Bay donde estoy ahora y nada, aquí empezó todo, empezó la aventura